En hiperlimpieza contamos con una selección de vasos desechables con tapas de diferente altura y diámetro aptos para todo tipo de bebidas, por lo que están recomendados para bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, kioscos, heladerías, ferias o fiestas. La colocación de las tapas en los vasos es muy sencilla y eficaz. Ambos están compuestos de polietileno un material plástico transparente y que posee una alta resistencia. Podrá encontrar los siguientes diámetros de vasos y tapas. 78 milímetros, disponibles en dos tapas diferentes. 92 milímetros, con cuatro tipos de tapas disponibles. Y 98 milímetros, con dos tipos de tapas diferentes.